Muy buenos días eh, a todas y a todos. Darles una cordial eh, invitación este día lunes a, a retomar un nuevo encuentro de nuestra mesa robótica. Esta mesa que, que a veces a todos se nos hace muy etérea, a veces para hacia dónde vamos, que, cómo vamos a avanzar. Y en ese sentido yo quiero, bueno, en primer lugar, saludar a a quien eh, nos acompaña, que es parte también de, de la organización. Ustedes saben que esto es una mesa que depende del Congreso Nacional a través de la Biblioteca del Congreso. Eh, ¿Por qué la Biblioteca del Congreso? Lo voy a aprovechar de explicar también, es porque la biblioteca es el único ente que une a la Cámara de Diputados con el Senado. Es el único ente oficial. Nosotros nos, eh, nos reunimos a través de los, de los proyectos legislativos, que los aprobamos, los rechazamos, peleamos a veces entre las cámaras, eh, no buscamos convergencia, pero si hay un puente formal entre la Cámara y el Senado es justamente la biblioteca del Congreso, y es por eso que eh, está representada acá por eh, Sofía Calvo, quien además ha sido, eh, no sé si la madre o la madrina de este, de este proyecto, porque de verdad está en cada detalle y yo quiero agradecerlo. También voy a saludar a Don Deodato Radic que es eh, director de investigación de la Universidad de O'Higgins. Ustedes saben que la UH la Universidad de O'Higgins es nuestro partner académico, eh, quizás ahí yo peco de, de, de ser de la, de la región, por eso lo, lo pido, pero además tiene una, una característica que nos acompaña más Rodrigo, que es profesor doctorado en robótica en Japón y que además se une con la tercera pata de nuestra mesa, que es la Embajada de Japón. Aquí nosotros también tenemos la participación de la Embajada de Japón eh, formalmente y en ese sentido eh, creo que estas instituciones, lo que buscamos entre todos, es poder proponer y no reaccionar. Las políticas públicas a nosotros nos pasa mucho como legisladores que estamos reaccionando ante todo. Quedó tal, una, una embarrada en tal cosa, ahí los diputados y senadores aparecemos reaccionando. ¿Por qué no empezamos a proponer? Y todos ustedes que saben mucho mejor que yo lo que es el alcance de la robótica saben que ya estamos atrasados incluso para proponer. O sea, ya estamos, eh, eh, se ha avanzado muchísimo en nuestro país, pero a nivel de políticas públicas queremos avanzar y ese espacio de de recibir información, recoger información de parte del mundo privado o del mundo científico, académico, eh, para proponer políticas públicas, nosotros quisimos que fuera un espacio mucho más abierto de conversación constante, por eso esta mesa tiene este, este, este, esta característica de buscamos eh, distintos temas según la reunión y en ese sentido eh, les quiero informar y esa es el, el, la principal noticia que les, les quiero dar, Algunos se lo estaba contando antes de, de partir es que a pesar de que suena, una, va a ser una noticia muy simple, créanme que, que cuesta mucho conseguir recursos para eso, es que vamos a poder crear un sitio web de la mesa robótica. Y ese sitio web va, de, o sea, va a ser, queremos, la idea que sea un espacio construido, diseñado, pero pagado por nosotros, sí, por ese acaso, pero entre todos ustedes. O sea, que, que desde aquí a un mes más eh, podamos recibir la mayor cantidad de propuestas que ustedes quieran hacer, cómo debiera ser este sitio web lo que nosotros creemos y así lo pensamos y por eso les digo que me costó hasta que conseguimos los recursos con la cámara de diputados pero también la parte de contenido va a estar la biblioteca del congreso que este website sea el espacio de información de encuentro informativo una biblioteca virtual por ejemplo que sea el espacio de los concursos lo que tú recién me contabas que el 16 de noviembre tienen acá por primera vez una edición de un concurso japonés en chile por ejemplo que todos lo sepamos de repente también poder subir y podemos conseguirlo por ejemplo con la cancillería, todos los concursos disponibles en robótica que pueden tener embajadas por ejemplo, Los vamos subiendo acá. La idea es que sea un espacio público-privado pero constante, ¿me entienden? O sea que sea y ojalá sea el espacio más reconocido de, eh, de la robótica entre el mundo público y el mundo privado. Y ahí, pero para eso hay que partir y hay que partir construyendo por lo tanto creemos que tiene que ser un sitio web dinámico, no monolítico en ningún caso, que sea un sitio web que pueda converger y pueda recoger, pueda entregar información, recoger información y entregar información. ¿Ah? Y en ese sentido tenemos muchísimas áreas eh, de las cuales podemos eh, conseguir eh, aportar ¿ah? eh, al mundo escolar, al mundo académico, al mundo industrial, al mundo doméstico. Eh, recién hablábamos antes, por ejemplo, de que la gente cree que los robots son estos casi como la guerra de o cosas muy alejadas, y en las casas hoy en día ya están las aspiradoras robot que, que no es una aspiradora automática, sino que es un robot, o sea, tiene un cierto grado de inteligencia artificial para un determinado objetivo. Ese tipo de, de, de información, hasta también las operaciones eh, más complejas, por ejemplo, que son, se hacen a través de medicina robótica y, y temas que sean muy de futuro. Por lo tanto, yo quería compartir con ustedes esta gran noticia eh, pero esta noticia hasta el momento es una buena noticia, para que sea una buena obra, para que sea una buena acción, va a depender de todos nosotros. Y ahí yo los quiero dejar desde ya invitados para que coordinen a través de Sofía las propuestas, todas las propuestas que quieran eh, plantearnos eh, para este sitio web, eh, para que lo enriquezcamos, por ejemplo, eh, empresas que quieren buscar a científicos en temas de robótica o que quieran conocer en qué están los colegios de área robótica. O sea, eh, yo me acuerdo el ejemplo que, que, que conocimos finalmente es algo que nos inspiró muchísimo en esto, o sea, algo que conocimos cómo después se puede dar a conocer a niños de Punta arena a niños de Putre, a niños de Chillán eh, y el Congreso Nacional tiene la gracia que representamos todos los rincones del país y están todos los sectores políticos involucrados. Aquí no es una mesa ni de derecha ni de izquierda, <risa> ni de arriba ni de abajo, ni del Senado ni de la Cámara, es de todas partes. Y también se los comento que uno de los objetivos quizás que estamos evaluando una vez que esta mesa tenga, for, tenga la forma, tenga la fortaleza, tenga ya la independencia, que pueda incluso convertirse por ejemplo en un área específica con autonomía dentro del congreso del futuro. Pero no es que quisiéramos nosotros poner esto como crear un, tener una idea y tirar el cacho, no. Queremos nosotros hacernos cargo de esto, pero en conjunto, entre todos, entre todos ustedes, para que también podamos ir poniendo este tipo de instancias a nivel macro, a nivel de políticas de Estado. Yo creo que ese es nuestro principal desafío y termino mis palabras, eh, bueno, pidiéndoles disculpas, yo voy a tener que retirar, es parte de la vía legislativa, nosotros esta vez no estamos en Semana Distrital como ha sido otras veces, por lo tanto, yo me tengo que ir a dos comisiones investigadoras que están sesionando en este momento, aquí mismo en, el, en la Cámara de Diputados, eh, tengo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, eh, un rato más también, ahí al frente, por tanto no voy a poder estar toda la sesión, de todas maneras están todos los registros y está eh, el alma mater, eso lo vamos a dejar, el alma mater de la mesa que es que la Sofía, eh, para que pueda también tomar... Eh, todos los, eh, los apuntes todas las cosas que ustedes que se concluyen en esta mesa para ir coordinándola pero la mejor noticia que les quería transmitir es justamente la noticia de la página web yo creo que va a ser una gran instancia aunque parezca como muy básico o sea la página web es de los años no sé desde años atrás pero para nosotros crearnos que va a ser una instancia porque le vamos a poder poner corazón convicción y sobre todo contenido de parte de todos eh, ustedes yo antes de retirarme y le quiero ofrecer la palabra a Don Deodato para que de parte de la Universidad de O'Higgins también pueda transmitir un mensaje y después ya iniciemos eh, lo que es la, la mesa en sí. Así que muchas gracias y aquí los dejo con Don Deodato. Gracias, diputado. En nombre de la, de la Universidad de O'Higgins tengo a bien eh, de darle la bienvenida y, y ofrecerle la máxima colaboración. Nosotros tenemos eh, una especial dedicación a la parte de la robótica y para eso tenemos a Rodrigo acá, quien nos va a um, a ilustrar nosotros en este momento estamos um, eh, potenciando enormemente lo que es toda la investigación no solo la investigación en, en robótica sino que en, en otras áreas también y como consecuencia eh, en este momento estamos, estamos siendo fuertes estamos una universidad muy pequeñita llevamos tres años pero ya eh, tenemos un número importante de proyectos aprobados estamos compitiendo eh, a nivel nacional y a nivel internacional y por eso un, eh, Instancias como estas para nosotros son tremendamente importantes. Y en nombre del rector de la universidad, don Rafael Correa Fontecilla, eh, les doy también la bienvenida. Lamentablemente él tenía que estar en Colchagua, en San Fernando. Así que eh, muchas gracias. Ya, muchas gracias a todos por, por su asistencia. Bueno, casi todos somos caras conocidas, pero en cualquier caso voy a mencionar a aquí... A quienes estamos presentes, para que más o menos se conozcan, Javier Ruiz del Solar, director ejecutivo de AMTC, acá mismo en la Universidad de Chile. Fernando Braco, gerente general de SK Delius, Juan Carlos Domínguez, presidente ejecutivo de Expo Carne. Tenemos también a Nicolás Riquelme, del Congreso Futuro, especializado en el tema de robótica. Está Marcelo Pacheco, del Liceo Bicentenario de Onsi Fuentes de Conchalí. Arturo Gana, presidente del Colegio de Ingenieros. Camila Quevedo, gerente general de Rota Tecno. Rodrigo Quevedo, director de Rota Tecno. Tenemos también invitados especiales en esta oportunidad a Octavio Urzúa, gerente comercial de Osoji, que vino, viniste con Andrés Lecaros. Y, Rojas. y, por supuesto, tenemos a Rodrigo Bertz Chávez, de la Universidad de O'Higgins, que es nuestro especialista de robótica de la Universidad de O'Higgins, estado en el Mundo Cerani, jefe del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso, donde está inserto el programa Asia Pacífico, del cual yo dirijo. Bueno, les cuento, les cuento en resumidas cuentas cómo va a ser la mesa de hoy. La idea es que terminemos puntualmente a las 12.30. Eh, vamos a hacer una introducción a la robótica de servicios, que va a estar a cargo de Rodrigo Bertz Chávez, que va a eh, tratar... Esta introducción, tomando como ejemplo Japón, que en el fondo es el que nos convoca, les recuerdo que esta mesa también, la excusa en el fondo también para poder desarrollarla, es que el diputado Isacor es presidente del grupo interparlamentario chileno-japonés y en ese contexto, considerando el liderazgo que tiene Japón en el ámbito de la robótica, también... Nos hemos querido hacer parte, el embajador de Japón mandó sus saludos y él está muy pendiente de la mesa y del trabajo que estamos haciendo. Entonces vamos a partir con esta introducción con Rodrigo, después vamos a hacer una presentación de una aplicación práctica de la robótica de servicios en Chile que va a estar a cargo de Octavio Ursúa. Vamos a dar un tiempo para la discusión y después vamos a cerrar con las proyecciones de la mesa para el tercer y cuarto en trimestre, que más o menos ya hizo un adelanto el diputado, pero tenemos algunos otros temas que les queremos contar junto con Rodrigo. Entonces, para partir, en Rodrigo te dejo a ti para que puedas hacernos la introducción. Bueno, buenos días a todos, gracias por la, la introducción. Algo de eco. El, voy a hacer una, una pequeña introducción a robótica de servicio, tomando parte de la perspectiva de Japón, eh, en, en, en miras de lo que, a lo que podría ir Chile en el futuro. ¿cierto? El, el, una pequeña reseña general, esto también lo vimos hace en la primera mesa, esta primera transparencia, la, la robótica en el mundo básicamente se divide en dos, en dos componentes principales, es la robótica industrial y la robótica de servicio. El, la robótica industrial está bastante establecida y son robots que trabajan en ambientes que son básicamente controlados, en ambientes cerrados, controlados, básicamente el ejemplo más típico es la construcción de vehículos, de autos la robótica de servicio está todavía en crecimiento a nivel mundial tiene el orden de 5 millones de billones de dólares y se espera un crecimiento anual de 22% hasta el año 2020 y los principales productores son Estados Unidos, Europa y Asia hay varias categorías que ya voy a explicar a continuación y en, en, esta, en esta mesa vamos a enfocarnos en un tipo particular de robótica de servicio, que es la definición de la Federación de Robótica Internacional es muy, muy amplia. En particular, los robots de servicio son robots que asistan a humanos en alguna tarea, ¿ya? en alguna tarea en particular. El, están los robots de limpieza, están los robots de, que asisten a, por ejemplo, a discapacitados o, an, o ancianos, y también pueden ser robots en educación. ¿ya? En particular, el, las, las subcategorías que se pueden ver en, en líneas generales, tenemos los robots médicos, los robots de, de campo, los robots de servicios profesionales y los robots de, de ancianos y descapacitados. En, en esta presentación en particular y en esta mesa nos queremos enfocar en los dos últimos puntos que son los robots de servicio para profesionales y para ancianos y discapacitados. En, vamos a ver un ejemplo después de una empresa que trabaja en Chile en esta, en esta área en particular, la robot de, de limpieza. Desde el punto de vista de la robótica en Japón, tenemos que Japón es el, el país que tiene la tasa más alta de robot per cápita, casi el doble que Singapur que, que lo sigue, que es básicamente 200, casi 300 por, por trabajador, y Japón tiene una política muy fuerte para el desarrollo de la robótica que buscan, básicamente, que la robótica se use en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad. Y para eso, básicamente, lo que busca Japón es desregular y facilitar la introducción de la robótica, dado la falta de trabajadores que existen en el mercado laboral. Este es un ejemplo... que La motivación principal del uso de la robótica en Japón es la... la disminución de la población en edad de trabajar. Si uno ve la pirámide de la población en el año 1950 y el año 2055, la proyección, la pirámide de la población está invertida, básicamente. Es decir, básicamente van a haber mucho más ancianos que, que jóvenes. Y lo que es importante es que Chile está en esta misma dirección. Se espera que en 20 años más estemos como está Japón ahora, que básicamente hay, hay muy poca gente en edad de trabajar. En el 2013, por ejemplo, el 32%, el, habían 32 millones de, de japoneses sobre la edad de 65 años un alto porcentaje de la población y otro punto que es importante es que hay una tasa de desempleo muy baja es decir, el, es ahora el año pasado había una tasa de desempleo del 2.2% que es la más baja en 20 años en Japón Entonces, básicamente falta mano de obra y Japón está potenciando muy fuerte la mecanización y la robótica para eh, apoyar la el desarrollo de la, de la economía. Para esto, Japón ha desarrollado varias eh, políticas. Básicamente, lo que, una de las cosas que está buscando es que no hayan barreras para la introducción del robot en la sociedad. Y para eso definió una nueva política de, de, de industrialización basada en la robótica. Y esta va desde la agricultura, la robótica automotriz, los robots para desastres naturales, e incluidos los robots de servicio. Eh, se espera que para el 2030, para el 2020 perdón, hay un 30% de penetración y un 70% de penetración en robótica de servicio ya a mediano plazo. Y esto se busca mediante, básicamente, eh, promoviendo, promoviendo la innovación que incluye la colaboración público-privada, que es parte de lo que hace esta Mesa. En Japón se, se, se propone desde el Gobierno muy fuertemente se busca la creación de oportunidades para poner en contacto tanto usuarios como productores de robots, y así como el desarrollo de capital humano, que es un, un punto clave en, en Japón y también yo creo que en Chile, que falta todavía el desarrollo de capital humano en, en robótica. Aparte de esto, el gobierno japonés creó un, un consejo que desarrolló una, una estrategia a cinco años plazo para el desarrollo de robótica, y como mencioné el un punto clave de la política japonesa es buscar desregular o facilitar la creación de, de empresas que trabajen en robótica. No solamente eh, promover el desarrollo de las empresas que ya existen, sino en las empresas que, que se van a quedar en el, en el corto plazo. En particular, para el robot de servicio, se espera que para el 2035 el, el mercado alcance 33.7 billones de dólares en ingresos desde un aumento de 115 millones en 2015. Es decir, un aumento muy, muy grande, casi de más de un orden de magnitud en la robótica de servicio. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Rodrigo. En Octavio. puedo cambiar? estamos Gracias. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Rodrigo. Don Deonato. Y voy a mostrar antes de partir un pequeño video de 50 segundos de uno de nuestros robots, así como el diputado eh, mencionaba que estos robots, estos robots de pequeña escala no están, están transformando algunas industrias, como la industria de la limpieza. Eh, nosotros en Osoji tenemos eh, varios robots de limpieza. Bien, este es un video de un minuto y esos son robots que limpian vidrio ¿ok? En vez de hacer trabajos arriesgados, de descolgarse en eh, fachada, una persona puede operar más de 10 robots y puede limpiar eh, vidrios que nosotros llamamos imposibles, porque son de acceso muy difícil, porque están en lugares muy complicados. Ese eh, Está en un hotel y le llegaba la cascada de agua, entonces era muy difícil limpiarlo. Todos estos eh, eh, edificios son de 2, 3, hasta 4 pisos de altura y lo estamos limpiando entonces con robots, ¿ok? Lo interesante es que la robótica no está generando eh, desempleo, sino que está transformando los empleos. Todos los vidrios que eran imposibles de limpiar antes, hoy día es más sencillo. ¿okay? Eh, entonces, son, estos son algunos de los casos. Hemos limpiado colegios, casas, eh, pequeñas oficinas. En estos dos años que llevamos, llevamos más de 2.000 proyectos de limpieza que hemos realizado con un grupo muy reducido de gente y acompañados con robots. ¿okay? Eh, y ese entonces es el video que quería mostrarles y con, los colocamos con esa pértiga, así no necesitamos escaleras, ni andaños, ni sistemas sofisticados que puedan colocar en riesgo. Vamos ahora entonces a la presentación. Ahí sí, pantalla completa. Ok, tengo otro robot que traje, que quiero mostrarles un segundo. Que son estos robots aspiradoras, ¿ok? Y quiero mostrárselo porque al final eh, vamos a ver una aplicación interesante que tienen estos robots. Ustedes probablemente ya los conocen, están en el mercado. Aprieto un botón. Y empieza a trabajar. Entonces, trabajan en forma silenciosa y mientras estamos haciendo esta presentación, vamos a ver cuánto es lo que limpia, ¿okay? eh, Y ahí eh, tiene este algoritmo que busca los lugares más difíciles, en fin. Entonces, primero que nada, eh, Osoji en japonés significa limpieza profunda. ¿Por qué Osoji es de un chileno y no de un japonés? Es pregunta aparte, ¿OK? Les presento a... Juan Iriarte, él trabajaba, él tiene 55 años y trabajaba en fachadas exteriores. Por su edad ya no le permitían trabajar a esto. Quedó desempleado y él empezó a trabajar con nosotros y él responsable del video anterior que vieron, donde eh, mucho de esos eh, vidrios lo hacía él con, una, con el, los robots. Entonces, eh, mi objetivo de esta presentación es derribar los tres grandes mitos de la robótica. El primer mito es si los robots destruyen empleo. El segundo mito es si los robots compiten con las personas. Y el tercer gran mito es si, ¿cuándo es el momento singular? Como Ray Kurzweil dijo, el momento singular es cuando la inteligencia artificial va a superar a las personas. ¿Existe ese momento o no? ¿Ya ha ocurrido en alguna industria? Vamos a verlo. Esos son los tres grandes mitos. Entonces... Aquí hay un orden, estas es son las típicas estadísticas que vemos, de cómo la, los países que tienen más robots tienen mayor eh, ingreso per cápita. Y no solo entonces eso es lo interesante, conectar con los resultados que genera la tecnología y no solo ver la estadística de qué país está arriba del otro, ¿okay? Ese es mi vecino, se llama Molina, y él limpia todavía los robots de la forma antigua. Yo estoy en el piso abajo. Hay distintas formas eh, eh, de limpiar la industria, en la en medida que nosotros partimos con Osoji, con este primer robot que limpiaba vidrios, que es una tecnología eh, japonesa mejorada en Chile con ingenieros chilenos y fabricada en China por razones de costo, empezamos a, pedi a recibir pedidos de otras empresas de los supermercados, en fin, que querían que limpiáramos también. La industria de la limpieza en Chile es del orden de los 15 millones de dólares, algo así como 120 millones en México eh, y en Estados Unidos. Ahora nosotros estamos innovando en la industria de la robótica de las tres formas. Con el hardware, con el software y con el modelo de negocio. Los robots en algunos casos no los vendemos. Entregamos un servicio de limpieza. Hemos atendido a más de mil clientes en casas. Hemos atendido más de 50 edificios corporativos en estos dos años. Y estamos en seis ciudades de Chile a través de un sistema de distribución. Así es como ha crecido nuestro pequeño startup. Llevamos solo eh, dos años y medio eh, y ya vamos casi a los 5 millones de dólares para el próximo año. Y eso solo en Chile, porque estamos entrando en el mercado mexicano también. Ahora, estábamos con esta eh, innovación tecnológica robótica y una vez un señor de Corfo nos dice ¿y si ustedes tienen estos robots que limpian vidrio o que aspiran? ¿Podrían construir uno que limpie paneles solares en el desierto, que es mucho más relevante para la economía de Chile? Bueno, y en, eso, en ese proyecto estamos. Llegamos un año y medio en prototipo. Hemos ganado un premio de Corfo que nos ha permitido acelerar esa innovación. Todavía estamos en fase de un prototipo. Eh, y lo importante es que esta carrera de energía que Chile tiene la ventaja por sus su, usilios su limpio y claro eh, hace que los paneles que están en el desierto tengan pérdidas del orden del 30%. ¿okay? La industria hoy día de la energía solar en Chile es del orden de los 24 millones de dólares y va a crecer cinco veces en los próximos cinco años, eh, alineado con el resto del mundo. El problema de la, del polvo en el desierto con estos paneles es que hay escasez de agua, hay escasez de mano de obra y eh, no está claro cuál es el presupuesto de las grandes empresas. Entonces, ¿Cómo se limpian los paneles en el desierto? Una es no limpiarlos, no hacer nada, ¿okay? postergar el problema. La otra es limpiarlo de forma manual. La otra con algún tipo de tecnología, que también necesita agua y obra más calificada. Y que, o bien algún tipo de robot. El problema de los robots es que son muy caros y que hay que construir líneas, eh, rieles, en los dos extremos que hace aún más cara la instalación. Y son tan eficientes que limpian todo en un par de días y después están estacionados al resto del mes entonces nosotros creamos este concepto esta, esta fue nuestra innovación ¿qué pasa de tener robots caros, de alto presupuesto? tenemos pequeños robots, muy chiquititos que conversan entre ellos y aquí es donde introdujimos al doctor de robótica de la Universidad de Tokio, el doctor miyagusuku para que nos ayudara en este trabajo en el trabajo colaborativo de robots y esa fue parte de la innovación que está haciendo con nosotros entonces son pequeños robots que no limpian perfecto como si fuera con agua, pero disminuyen del 30% al orden del 2 o 3% y limpian ...tan frecuente como quieran. Limpian de noche, no usan agua. Entonces, esa es en la tabla comparativa con los costos de las otras formas. No tiene costos escondidos de agua o de mano de obra. Y partimos con nos, nuestro primer cliente, que fue la Universidad de Santa María. Después Solarity, con sus 27 granjas solares. Estamos trabajando en un prototipo con ellos. Y tenemos una lista de espera de 11 empresas... Eh, en, eh, en siete países distintos, que quieren eh, tomar la solución Osoji una vez que está lista. Estimamos que nos faltan algo así como un año. Y esta es otra industria aparte de cómo está facturando Osoji en la industria de limpieza solar. Los fundadores, quiero eh, recalcar especialmente a Sebastián Robleo, es de la universidad, estudió en, eh, en el DUOC y ganó tres años, él tiene 22 años, ganó tres años seguidos con la competencia de la NASA de cómo desarrollar robótica desde Chile. Y hoy día trabaja con nosotros, eh, nuestros directores, nuestros trabajos de eh, inversiones. Y este es un gráfico interesante para Chile, porque de aquí al 2050 se, eh, se espera que la energía solar reemplace al petróleo a nivel mundial y especialmente en Chile. Chile ha crecido muy fuerte y ese es el momento específico para la industria. Entonces estamos con este robot que es escalable, que es una, eh, no utiliza agua y que pueden usarlo todas las veces que quieran, trabaja de día o de noche. Y la clave está en, no en el robot. Siempre me preguntan, la clave es el robot, ¿qué pasa si te copian? No importa si nos copian. De hecho, si nos copian es mejor. La clave es qué pasa dentro del robot. Los sensores que tiene el robot que toman data y nos permiten hacer una mejor optimización o otros usos que la empresa eh, manufacturera de paneles solares tenga. Esa es la industria de Osoji. Quiero ahora ver en términos globales los tres mitos que les comenté al principio. Este es el gráfico de la industria del deporte. Cómo el deporte ha explotado en lo últimos no sé qué, 300 años. Y hay un, una parte del gráfico, hay un punto de inflexión, es por ahí por el 1830. ¿Se fijan que ahí es cuando la, la curva empieza a acelerarse? Bueno, ese año se inventó, con el señor Budding se inventó la primera máquina cortadora de pasto. Con la primera máquina cortadora de pasto hubo una revolución en los parques de, eh, de poder cortar el pasto, que antes crecía a, eh, mucho más largo de lo como de lo cómodo, entonces los niños empezaron a usar los espacios físicos en los parques, en fin, y empezaron a hacer deporte al aire libre. Y después con eso vino la revolución de los deportes eh, en, en parque, parques públicos. ¿okay? Entonces les comento este ejemplo porque una tecnología hace, más de, hace casi 200 años atrás eh, fue el punto de, de inflexión que el deporte explotara. Después vinieron los sponsors publicitarios y otras razones, pero Hoy día el deporte le debe mucho al señor Buding y esto se llama el efecto Buding en una tecnología. No tenemos idea cuál va a ser el efecto de las tecnologías actuales en el futuro y cómo van a impactar a una industria. Pero en esa industria no generó desempleo, el deporte crece y crece gracias a un señor que inventó un cortabasto. Y eso es lo mismo que ha pasado en todas las industrias de la historia. La industria textil, de cómo partió la tecnología en esa industria, o en el transporte, o en las comunicaciones, o el último gráfico, la de la alimentación, cómo ha explotado la cantidad de marcas relacionadas en la industria de la alimentación gracias a la tecnología. Entonces, no es solo robótica, es tecnología. Y no solo tecnología, sino que innovación y emprendimiento detrás. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes ritos? Los mitos. Los robots no destruyen empleo, lo que hacen es crear nuevos empleos, transformarlos. ¿okay? Y eso lo hemos visto siempre en la historia. Segundo, los robots no compiten con las personas, son aliados, si queremos que lo sea. Y tercero, eh, el momento de la singularidad, cuando los robots van a reemplazar a los hombres completamente la, como en las películas de, de los gringos de Terminator, yo personalmente creo, así como muchos científicos, nunca va a llegar. Solo las personas se van a transformar y evolucionar como siempre lo han hecho y las personas son los que le dan el propósito a los robots. Entonces, especialmente en esas tareas que son más rutinarias y más simples, van a quedar desplazadas y las más complejas van a seguir eh, asignadas a las personas. Entonces, ahora, nosotros como, como mesa, como Cámara de Diputados, como universidades, como eh, emprendedores o empresarios, ¿cómo podemos crear un ecosistema de que sea colaborativo, que sea global, que, sea, que vaya a resolver estos desafíos que son locales y globales a la vez. ¿Cómo lo hemos hecho en Osoji? Eh, primero, está esa gran matriz de los 17 desafíos que tienen las Naciones Unidas. Y nosotros como país podríamos tomar algunos de estos. La Cámara de Diputados podría tomar algunos de estos desafíos y ver como país cómo enfrentarlo. Uno de los, como la energía solar es clave para nosotros, ¿cierto? Entonces, en Osoji, Osoji no es una empresa chilena, es una colaboración de el doctor de robótica de la Universidad de Tokio, con ingenieros chilenos, con Ensamble en China y con un montón de otros apoyos creando productos para el mercado latino donde podemos tener una ventaja comparativa. Y después, en la parte solar, bueno, desarrollar alguna tecnología que podamos escalarla globalmente. Entonces, ese es mi, mi llamado: de ver qué desafíos podemos tomar como mesa, como cámara, como universidad, cómo trabajar en conjunto eh, y después ver la tecnología que corresponda para resolver esos problemas. Tecnología secundaria, le importa el propósito que nosotros le damos como persona. Por último, para terminar, le presento a Shokei Matsumoto. Es otra persona ligada a Osoji. Él hace Osoji todos los días. Es un monje budista del, del, del templo de Kioto y todos los días limpia, limpia de distintas formas. Así como está Mary Kondo, él está con la foto de Mary Kondo, que es la campeona del orden del closet de un best en Estados Unidos. Bueno, Joe eh, Kay es el campeón de los Osoji, de la limpieza profunda. Osoji significa limpieza profunda, el, el, eh, la disciplina de limpiar el exterior como reflejo de la limpieza interior. Entonces, él da consultoría a empresas, a personas, a instituciones de cómo pueden hacer una limpieza, no solo del closet, como Mary Kondo, sino que de su forma de pensar. Y, y él tiene un eh, propósito en la vida. Y es la de limpiar. La de limpiar no sólo su, su templo, eh, ni la ayudar a las personas que limpien en su casa, sino que limpiar el mundo entero. Su objetivo es ir y reunir a todas las religiones del mundo, partiendo por la mía, la católica, eh, con el Papa Francisco y la musulmana, y juntarse todos en cada una de sus... en, en San Pedro, en... Eh, en fin, en, en la India, en, en, en, en Japón y limpiar las religiones, las la religiones hoy día más que nunca necesitan tener ese liderazgo moderno que, las, eh, que la transparencia y el liderazgo de renovarlas, de limpiarlas por dentro, lo mismo se puede decir de mayor transparencia en las empresas que están acusadas por distintas cosas, lo mismo en, la, en, eh, en el congreso, en fin, debemos limpiar nuestras instituciones. Eh, y ese es el llamado, ese es el objetivo, esa es la visión de Showcase que nosotros aquí queríamos eh, compartir. Y déjeme entonces terminar viendo cuánto trabajó nuestro robot. Vamos a ver dónde quedó. Acá. Perfecto. El trabajo. Uy, mire todo el polvo acumulado. Eh, ¿Por qué les quería mostrar esto? Uy, aquí hay más todavía. La, porque creemos muchas veces que hacemos el trabajo bien. sí, Y uno entra aquí y está todo impecable. Como limpia un robot. Yo siempre digo que no es inteligente, es tonta. Porque él hace la vega eh, Ordenaditamente, en fin, con su propio algoritmo, en fin. Y eso es lo que queremos, esa es nuestra invitación. De cómo tenemos que limpiar. Estamos aquí hoy día en el Congreso. Entonces, eh, limpiemos entonces nuestras instituciones. Y ese es el llamado de Osoji, eh, acoplado con ShowKey, de limpiar nuestras ilusiones y así hacerlas grandes. Muchas gracias. Muchas gracias Octavio por tu presentación. Ahora quiero dejar abierta la mesa para hacer preguntas, comentarios, ya sea para Rodrigo o Octavia. Lo mío es cortito. Yo, son dos, dos puntos más que todo. El primero es, eh, Octavio, ¿por qué los robots se fabrican siempre fuera y no aquí? Esa es una cosa. Y me imagino que porque ellos tienen alguna ventaja intelectual, supongo, o alguna ventaja, o sea, nosotros seríamos más tontos, pero no lo somos. Eh, yo creo que hay algo ahí que me inquieta por el país más que todo, Porque evidentemente por Chile. Podríamos a lo mejor ver la posibilidad, no tengo idea, si pudiéramos hacer robots aquí en Chile. No para competirles, sino que para tener un brazo de ellos instalado en Latinoamérica. Esa es una cosa. Y la otra es que eh, la empresa y lo digo con todo su nombre, hay empresas y pyme chicas, evidentemente, yo no pertenezco a ellos, yo soy un pyme total. Eh, la empresa pequeña podría estar más unida y ahí va a la universidad, eh, a la Universidad de O'Higgins, donde está Rafael. Eh, yo creo que las empresas y las universidades están muy separadas en Chile. Todos quieren estar cerca, pero no están. ¿Y por qué? No lo sé. Seguramente hay miles de argumentos. La empresa y las universidades o los lugares de creación de ideas eh, están separadas en Chile. Y en Estados Unidos están íntimamente unidos. Eso lo dejo para ver si podemos hacer algo en, este, en una reunión de este tipo. Puede partir por algún lado. Muchas gracias. Eh, no, Octavio, Rodrigo, ¿quieren contestar las preguntas? Rodrigo, ¿quieres contestar? Yo creo que nada, yo estoy completamente de acuerdo en la distancia que hay en Chile entre la universidad y la empresa. Es algo que hay que, hay que acercar, básicamente. Mi experiencia en otros países es que hay una comunicación continua, digamos, prácticamente diaria, yo, yo tuve mucho tiempo en Japón, trabajando allá en la universidad y teníamos reuniones con las empresas en forma diaria, básicamente. Básicamente, todos los días había una empresa que nos visitaba y conversábamos de proyectos que se estaban desarrollando o de ideas que se querían discutir, de, o simplemente conversar de lo que se estaba realizando. Había mucho, mucha relación de proyectos de muchas empresas que se hacían seminarios junto con la universidad. Era algo, algo continuo, que es en Chile hay que de alguna forma potenciar, hay que llevar a la, la empresa a la universidad y sacar un poco de la universidad de, de, de, de, de su escritorio y llevarlo un poco hacia la, a la empresa. So, ¿Cómo hacerlo en Chile? No, no lo sé. Pero es algo que creo que es, que es importante. Sí. La, la, la pregunta de la fabricación en, en China y en Chile yo creo que la puede responder quizá. La pregunta de costo es... Eh, no sé si conviene que tomar esos trabajos, ¿ok? Lo que nos conviene es que como país sigamos creciendo y que nuestro producto geográfico aumente y nuestro producto per cápita aumente lo más posible. Y si son tareas de motrices de pequeña escala las que más van a aumentar la, el ingreso, no sé, yo creo que al contrario, mejor capacitemos a nuestra gente que, sea, eh, que desarrolle capacidades de aún mayor valor. Y lo que sí es interesante y preocupante es cómo China que es la que tiene no los menores costos de fabricación, probablemente es Vietnam hoy día o Malasia, pero sí están introduciendo muchísima robótica en los procesos productivos, entonces van a bajar aún más los costos. Y, pero preocupémonos de la cadena entera. Estados Unidos no toma mucha fabricación local, la subcontrata. Eh, un Apple, todos vemos que un Apple por su reverso dice, diseñado en California, fabricado en Tailandia. Entonces, eso es inteligente. Eh. El valor agregado no está en, el, en la fabricación, está en todo el software, en toda la inteligencia, en todo desa el desarrollo, eh, con los clientes finales, y eso es en el mercado americano. Eh, ¿Cómo han desarrollado ese producto para todo el mundo? Entonces, ¿dónde vamos a agregar más valor? Esa es una pregunta interesante. Eh, ¿Y cómo desarrollamos las capacidades de las personas para pa desarrollarlo? los colegios, lo las universidades, en fin. Y sobre la universidad, eh, yo no sería tan negativo. Yo, yo encuentro que las universidades hacen lo que pueden. Obviamente hay universidades que están haciendo trabajos extraordinarios con alumnos. Mismo la, hay que las personas, tenemos los que sean profesores, los que sean decanos, los que sean alumnos, eh, ellos tienen que tomar la responsabilidad. Yo hoy día trabajo con varios practicantes y veo que están súper motivados de trabajar en robótica. Entonces, me parece que estamos mucho mejor que hace 10 o 20 años atrás. Seguro que hay mucho que mejorar. Y esa es nuestra invitación, mesas como esta, que los estudiantes se sientan que sí pueden participar. El Sebastián Robledo, que trabaja con nosotros, eh, ha hecho un trabajo extraordinario, pero es un trabajo de toda la vida, que él está involucrado en hardware y software. Entonces, cómo nosotros estamos alimentando eh, los sueños de los jóvenes en la universidad o antes en los colegios. Rodrigo veo tiene mucha más experiencia en trabajo con, con jóvenes. Eh, entonces... Eh, yo creo que hay muchísimo más por hacer, pero como estamos trabajando, va bien. La parte de los fondos de las es con las empresas privadas, eh, hoy día está el Estado, está Corfo también, que ayuda mucho. Las universidades tienen, el, yo soy de la Universidad de Chile, tienen un desafío que se llama el desafío 2030, de cómo cambiar la universidad hacia el 2030 a todos sus estudiantes. Eh, hay relaciones con universidades, hay todo un laboratorio entero, con un edificio donde están trabajando en conjunto. La católica tiene lo mismo que el de Anacleto Angelini, que es un edificio extraordinario. Eh, donde las empresas innovan y trabajan en forma colaborativa entre ellas, en ese edificio, me parece que esos clusters o esos eh, hubs son buena idea, eh, se está haciendo, o sea, hay, eh, solo hay que eh, permitir que sigan eh, creciendo nomás. Si hay incentivos tributarios, eh, sin, sin duda que se aceleraría aún más el proceso. Sí, ¿Tenido? Bueno, yo lo que quería decir respecto a ese punto de la relación de universidad y empresa, estoy de acuerdo que hay un mayor dinamismo en lo que es la relación con las universidades, a nivel de empresa, y las universidades también se están sumando cada día más a la robótica y están ampliando sus carreras, también están entendiendo la mecatrónica un concepto ya más global. Y está bien. No obstante también hay algunos detalles que tienen que ver con la propiedad de la propiedad intelectual de los desarrollos que se hace la empresa con la universidad porque según la ley todos los desarrollos que se hacen junto a la universidad son de la universidad por lo tanto si tú estás trabajando con la universidad todo lo que tú hagas al momento al final ese conocimiento es de la universidad por lo tanto es un pequeño gigante problema porque de esa manera no nos no incentiva. Hay formas de poder subsanar que tienen que ver con personalidad jurídica independiente que tiene la universidad como centro, spin-off o, o estos hubs ya donde tienen otro root y se puede trabajar, pero cuando tú trabajas directo vas a tener ese problema. Y eso es algo que debiéramos trabajar como país para que eso no suceda. Y, y, de, de, y respecto al desarrollo de la tecnología, yo estoy de acuerdo que se, sería siempre es bueno desarrollar tecnología propia, pero en eso hay una forma bien interesante que encuentro yo a través de las patentes. Deberíamos fomentar el uso de las patentes de invención, los, los diseños industriales, porque eso da una protección de 20 años y no necesariamente tiene que ser creada esa invención. Sí, tiene que estar planteada, desarrolladas, pero no físicamente aún. Por lo tanto, como no tenemos los recursos para hacer todo, sí podríamos patentar todo. Y sobre todo en áreas y aspectos que a nosotros nos importa estratégicamente como país. Y tener esa ventaja competitiva. Por ejemplo, minería, agro, en fin. Eh, yo creo que por ese lado es donde nosotros podríamos avanzar de manera fuerte. Sin perjuicio de lo anterior, yo creo, sin mayor análisis. Pero, el, dado la experiencia ¿no? ocupando Delphi, eh, puedo, puedo entender que el futuro eh, va a ser bien interesante poder, porque la robótica te permite manufacturar ¿no? y, y, y el recurso humano, como que ya tú puedes tener esas fábricas en distintas partes. Entonces, no veo por qué no podrían fabricarse estos robots también en Chile. Sí. Da lo mismo, nos ahorramos los costes de traslado. Bueno, pero es un tema futuro que todavía no, todavía no, no sé si es el tiempo, pero eso. Gracias, Sí, eh, un, un comentario, efectivamente yo observo que se corta la distancia entre la relación universidad y empresa, en materia de, car de carreras, modificaciones curriculares, eh, mirando en perspectiva de, de futuro, es decir, la enseñanza en nuestro país que tiene ese déficit evidentemente tiene que mejorar, es fundamentalísimo para el desarrollo del país. Pero quiero apuntar a otro, a otro tema relacionado con la insuficiencia de relación entre universidad y la política o el congreso por eso esta iniciativa del diputado Corp de trabajar con la biblioteca del congreso nacional con esta mesa y otras con reflexión apuntan a buscar un acercamiento entre universidades empresa y parlamento y ahí hay divorcio en realidad fundamentalmente con las eh, universidades Incluso yo creo que las universidades han preocupado más de la relación con las empresas que con la política. Y es tremendamente necesario. Hay déficit que tiene nuestra política, que lo reflejan en encuestas que se han hecho desde hace varios años, que lo obligan a dar un salto muy cualitativo, y a eso pueden ayudar las universidades. Por ello nosotros nos alegramos de esta actividad y de esta interrelación que hay entre universidad a través de la investigación y desarrollo en materia de robótica, como en este caso, y también el Congreso, los términos que el diputado lo, lo planteaba, muy, muy amplio. ¿no? Eso es una necesidad. Pero voy a otro punto. El, es importante porque desde el Parlamento se puede legislar, por ejemplo, para resolver el tema de la propiedad intelectual, para que eso no quede en una suerte de nube gris o de espacio gris, sino que resolverlo si la creación es de la universidad evidentemente la propiedad intelectual es de la universidad y todos los beneficios que ello conlleva en el caso de nuestra biblioteca hay propiedad intelectual eh, de quienes los funcionarios aportan en términos de generación de conocimiento que lo hacemos también de la biblioteca del congreso nacional un conocimiento aplicado ¿sí? a lo que requiere la la política como asesores que que somos ¿no? en este caso la biblioteca tiene la propiedad intelectual y también la posibilidad de, de, de que nadie pueda apropiarse, en términos comerciales, de lo que ella produce. En fin, eh, y quienes trabajamos, Sofía, yo, en fin, quienes aquí están presentes, tenemos la propiedad intelectual, pero el otro ámbito es propio de la biblioteca. Es un esquema que ha funcionado, pero es necesario legislar, por eso la importancia de esta relación Pero hay otro punto que quisiera plantearlo. Yo comparto plenamente la exposición que se ha hecho acá, y la no sustitución de las tecnologías a través de robots, etcétera, y otras expresiones tecnológicas del ser humano. Sabemos que hay toda una corriente que plantea que el futuro es de los robots y que los seres humanos podemos ser perfectamente desplazados. ¿no? Y eso se plantea en el debate internacional y de, de intelectuales dedicados a esto y de científicos dedicados a esto hasta donde la libertad para investigar no debe tener límites. Y quienes plantean, no, no debe tener límites, lo que parece justo, también plantean, en definitiva, los robots y la inteligencia artificial van a sustituir a toda la especie humana, porque lo van a hacer mejor, incluso éticamente mejor. ¿Y qué pasa con los seres humanos? Bueno, y hay, como ustedes saben también, propuestas, eh, el desplazamiento de trabajadores, de manos de obra, de profesionales por el avance de las tecnologías ha llevado a países a plantear la renta básica eh, por ejemplo en Alemania se ha avanzado en, en esto y se ha planteado que la renta básica va a equivaler a 1.100 euros mensuales por cada persona entonces con eso satisfacen sus necesidades básicas y no van a tener problemas de vida aunque no trabajen y de dónde salen los recursos que tendría que pagarlo el estado o con participación de las empresas de los impuestos, por ejemplo, que se aplican a los robots, claro. Entonces, después viene otra discusión, si a los robots los van a obligar a pagar impuestos, quiere decir que tienen derecho también, entonces es una discusión. ¿Ah? Bueno, pero me parece interesante la, la dimensión que se, que se plantea, porque el desarrollo de la tecnología, según la, la Universidad de Ojin, y no es que lo cuestione, me parece bien, no plantea la sustitución del ser humano, en este caso por la robótica, sino que son complementos. Los, los trabajos van a, a modificarse, evidentemente, lo que requiere mayor especialización y menos no especialización en los trabajos que se realizan. Y las tres revoluciones industriales, estaríamos en este caso en la cuarta y para la quinta, han, eh, lo han traducido. ¿no? Que si yo, En Estados Unidos había 10 millones de caballos antes de la primera revolución industrial. Pasó la primera revolución industrial y se redujeron a 10 millones de caballos porque no eran necesarios como fuerza de trabajo, etcétera. Eh, cuando se cambia la, el, el, el, el sistema energético para mover máquinas, etcétera, en fin, locomotoras, hay creación de nuevos empleos. Cuando se usa el petróleo, por ejemplo, se crean las gasolineras, etcétera. Y se supone que nuevamente va a ocurrir lo mismo, pero ¿hasta qué punto? Ahí hay evidentemente una incógnita donde hay que responder con fuerza desde el punto de vista del de pensamiento más humanista posible. Eh, todos los humanismos estarían detrás de la defensa del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y de la continuidad de la especie humana. Al respecto, quisiera algún comentario respecto a este último por parte de quien nos ha hecho esta exposición desde la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias. <coughs> Bueno, en todo caso, eh, lo que yo dije al principio es que eh, la universidad está fomentando en forma muy, muy, eh, con mucha fuerza el tema de la investigación. Y particularmente, por ejemplo, en este momento se están pensando en una serie de proyectos que tienen que ver con la robótica en el agro, por ejemplo. Eh, después hay una serie de otros, de otros elementos que está utilizando la, la universidad. Tiene, por ejemplo, proyectos eh, de, de paneles solares, que son los, los, eh, los invernaderos fotovoltaicos. Entonces, de hecho, en este momento se, están, se está trabajando eh, con, con los cultivos de arándanos, se está aplicando también para eh, cerezas y se está haciendo una serie de, de análisis de hortalizas en, en ¿cómo se llama?, en invernaderos que están con paneles semitransparentes, transparentes transparentes, etcétera, etcétera. Pero también en eso eh, creo que hay una, una dedicación eh, extraordinaria por parte de la Dirección Superior de la Universidad en cuanto a promover todo lo que sea la robótica y, de hecho, eh, Rodrigo lo puede, lo puede eh, afirmar, eh, hemos tenido una serie de políticas en que hemos favorecido esencialmente ese tipo de, de, de desarrollos tecnológicos. Y evidentemente, insisto, como somos una universidad pequeña, estamos recién, recién comenzando. Eh, de todas maneras, los logros que hemos tenido han sido extraordinariamente grandes y desde ese punto de vista tenemos el camino pavimentado. Y para eso tenemos una fuerza extraordinaria que se llama Rafael Correa, que es nuestro rector. Muchas gracias. Rodrigo, quieres decir algo? Ah, perdón. A mí me gustaría agregar un par de cosas como contexto. Primero, que en... bueno, para nosotros es muy importante el trabajo con las empresas. Una, una, somos una universidad nueva que estamos recién partiendo y la idea es llevar esa investigación que siempre dice que se queda en los papers y no se comunica con la empresa. Que, que es importante la publicación, pero también uh -huh. es importante la colaboración con la empresa y que la empresa entienda la importancia de la investigación, que a veces no, no se entiende. Son, son dos puntos importantes. El otro es la, la importancia de las redes internacionales y nacionales. Nosotros estamos trabajando muy fuerte a generar redes con Japón y en, en Chile también. Eh, y en ese contexto, una cosa que nos gustaría mencionar es que estamos trabajando muy fuerte en una postulación a un fondos Corfo, que se abriendo hace poco, para... Eh, robótica y sistemas inteligentes en, en la fruticultura. Estamos postulando ahora a fondos eh, que se abrieron hace un, un par de semanas y cerraron un par de semanas más y nos interesa mucho potenciar la, la investigación y la colaboración con empresas en, esa, en, en particular en áreas aplicadas. Y en términos de, de colaboración internacional, recientemente estuvimos en Japón junto con, con Carla Gutiérrez, nuestra, relación, nuestra directora de Relaciones Internacionales, y estuvimos conociendo experiencias en Japón de empresas y de, y de universidades. Tuvimos una semana, pudimos aprender bastante sobre modelos de negocios de las empresas japonesas en el agro, y también de las tecnologías que se están desarrollando en Japón. sí Hola, buenos días. Soy Carla Gutiérrez. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Solamente añadir que, de hecho, estamos trabajando un plan, digamos, de acción bien concreto con esto de relacionarnos internacionalmente eh, basado en esa conexión no solo con universidades, sino con empresas. Eh, desde la universidad el esfuerzo es grande en invitar al mundo empresarial a conectarse con nosotros, pero también desde la universidad tenemos que trabajar internamente porque es un tema cultural en Chile. Que no tenemos resuelto. Si bien tenemos la oportunidad como universidad nueva de poner ese tema como prioridad, nos damos cuenta que también hay una, yo diría, esto es más personal, pero eh, un problema de confianzas desde la universidad hacia las empresas y al revés, desde la empresa a la universidad, por el tema, por ejemplo, que menciona Rodrigo respecto a patentamientos, a derechos, a, a beneficios. ¿Quién es el que sale ganando de todo esto? Yo creo que ahí nos falta entrar más fuerte. Y encontrar ese término medio, que también hemos observado junto con el rector en el año 2017 estamos en esta búsqueda. Por ejemplo, estuvimos en Bélgica conociendo el modelo de la Universidad de Jent. Lo menciono porque es lo primero que se me viene a la mente, que es el, el caso de universidades que resuelve por una fundación aparte el tema de tecnología transferencia tecnológica. Tiene un parque donde trabaja con empresas y a esa unidad, digamos, que genera la universidad, no le interesa el patentamiento. Así. Le interesa el relacionamiento con empresas porque busca a través de ese relacionamiento cultivar, digamos, un capital humano especializado para las diferentes industrias. Y de esa manera más indirecta va a llegar a otro patentamiento desde la universidad. Digamos que no es en el trato directo con la empresa. Un ejemplo, simplemente. O sea, podemos encontrar una fórmula que no sea siempre la manera estándar tradicional de ir a apuntar necesariamente a tener el derecho a las patentes, por ejemplo, sino que en el trabajo conjunto llegar a un resultado común, por ejemplo. Se puede ahondar, por supuesto, en este tipo de modelos, pero digo que puede ser mucho más mixto incluso, o podemos encontrar un modelo propio, ni siquiera tenemos que copiar uno de Bélgica, sino que en el relacionamiento universidad-empresa podemos encontrar esa fórmula. Y finalmente decir que con Japón en específico estuvimos nosotros también eh, reunidos con empresas de diferentes tamaños, desde PYME, desde, um, que tenían modelos de negocio bien intrépidos e interesantes que podrían ser aplicables para la realidad chilena, hasta multinacionales que nos entregan normalmente el producto resuelto y nosotros somos netamente compradores. Y estamos entrando en todas esas dimensiones empresariales para ver, respecto a la pregunta que hizo usted al principio, ¿cómo la universidad se vincula con la empresa realmente en este proceso de lo que yo llamaría transferencia de conocimiento? Eh, coincido con las otras opiniones que la fabricación es menos relevante, porque la fabricación es el punto final de donde al final nos preocupamos de los costos. Podemos saber de los materiales, podemos saber del orden de cómo se ensambla algo, pero pues, por sobre todo el diseño y la invención y la tecnología que está detrás es la donde nosotros tenemos que alcanzar a, a tener una cuota. Entonces, sí, colaboramos, por ejemplo, en este caso como la empresa Osoji, con un profesor de Japón, donde tenemos que estar nosotros metidos en ese desarrollo. Si sí, después, en mi opinión, el robot se fabrica en China, creo que es como la fase final. Pero donde nosotros, como desde el punto de vista, no hablo como universidad, sino como empresas chilenas, deberíamos aprovechar esta conexión del mundo global, es donde cómo nos apropiamos, esa es a la palabra que se usa la teoría, del conocimiento a través de nuestros vínculos o con clientes o con proveedores. Y en esa cadena uno se puede posicionar mejor en el mercado de, de tecnología. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que la intervención que quisiera hacer respecto a esto es primero felicitar eh, por, las, por ambas exposiciones, particularmente una de las cosas que más me llama la atención de Usogi, más allá de la creación de los robots y la utilidad que presta, es la filosofía que hay detrás, que yo creo que es lo más rescatable para efectos de, de esta mesa, si es que me preguntan mi opinión, por supuesto. ¿Por qué lo no digo? Las universidades eh, se crean en la época medieval, y la creación de las universidades tiene como origen eh, la universalidad del conocimiento. Si bien es cierto parten con un hincapié más bien de corte religioso, sí tenemos la idea de que ya se hablaba en aquel entonces de dos vías de, de conocimiento. La primera tenía que ver con el trivium, que son las tres vías basadas en la elocuencia, que te incluyen la gramática, la dialéctica y la retórica. Y luego tienes las cuatro vías con el quadrivium, eh, donde te habla más de la matemática, de lo cual se tenía la geometría, la, la, la aritmética, la astronomía y la música. ¿Por qué menciono este pequeño detalle histórico? Porque desde su origen la universidad lo que buscaba era la universalización del conocimiento, no así la apropiación de tal para efectos más bien egoístas o, o de beneficio netamente institucional y cerrado. Por tanto, dicho esto, creo que más allá de la apropiación o no apropiación de una idea o de una ejecución, Creo que lo relevante es rescatar cómo podríamos hacer trabajo colaborativo en base a la idea de emprendimiento desde el privado, con colaboración de lo público o desde lo público con colaboración de lo privado creo que finalmente aquí el emprendimiento tiene un gran un gran protagonismo particularmente me desempeño dentro del grupo de g100 de asech la asociación de emprendedores de chile y además asesor en materia legislativa de emprendimiento precisamente teniendo esta discusión todos los días donde básicamente no estamos en un campo de batalla sino que estamos dentro de un mismo equipo que es a nivel país Ahora, llevando esto a terreno, a, a, haciendo la bajada particularmente a lo que estamos conversando, yo creo que es muy eh, relevante entender que el disminuir los costos de fabricación te permite maximizar la utilidad de, de, de lo que puedes generar de, dentro de los recursos para efectos de generar instancias educativas. Entiendo que Rotatec no ha, ha trabajado en instancias educativas de manera, yo, yo conozco particularmente a a Quevedo hemos trabajado juntas en, en, en academias de emprendimiento eh, y me ha tocado ver su trabajo en materia de educación a jóvenes, que, jóvenes talentos que están in, iniciando en el área de emprendimiento y también el trabajo que ha hecho Octavio en materia de emprendimiento. Entonces, si bien es cierto, estamos acá para bajar eh, esto a lo que va a ser la nueva herramienta tecnológica que quieren hacer a través de la información, a través de un sitio web y así muchas otras cosas que se pueden generar de esta mesa, creo que lo más relevante es entender que el trasfondo de esto es la educación y cambiar la mentalidad. Y partir cambiando la mentalidad desde lo colaborativo y lo universal, y no netamente la apropiación y la utilidad pecuniaria. Creo que eso sería como el mayor aporte que puedo hacer dentro de esta mesa. Muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, lo primero que quería decir es que, es que comparto, yo diría, el sentimiento mayoritario de los que están aquí en, en relación a que eh, se requiere una mayor colaboración entre, una, un, entre la universidad y la empresa. Eh, creo, sin embargo, que esto, eh, esto es algo que ha ido cambiando eh, positivamente en los últimos años y, y, y es cierto que no hay una, un, una única forma de relacionarse y que las distintas universidades tienen distintos tipos de relación con las empresas, pero yo diría que hemos avanzado bastante. Yo en particular dirijo un centro en la Universidad de Chile, que es el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, donde trabajamos en varios proyectos en robótica. Debo decir que tenemos al año unos 20 proyectos distintos con empresas, o sea, hemos ejecutado más de 100 en los últimos 5 o 6 años. Y yo diría que aquí hay algunos mitos que se deberán eh, derribar. Por ejemplo, se mencionó que cuando se trabaja con empresas, la propiedad intelectual es de la empresa, lo cual... No es cierto, ya. Eh, en Chile se define la propiedad intelectual y la propiedad industrial y al menos en la universidad de Chile, que es una universidad estatal, en ambos casos dependiendo del proyecto esto se negocia y en algunos proyectos la propiedad es totalmente de la universidad y en otros proyectos es totalmente de la empresa y hay situaciones intermedias, no es cierto? Y todo esto depende del proyecto en sí. Y, así como, y además hay proyectos que son con empresas, hay proyectos que son de fondos concursables, y aquí a lo mejor viene la confusión, porque cuando es de proyectos concursables, por ejemplo, de FONDEF, la propiedad es de quien postula, pero el que postula puede ser una universidad o una empresa. Ese es el único caso en que hay algo que define de quién es la propiedad, porque la postulación dice, el que postula tiene la propiedad, pero los proyectos universidad-empresa de otro tipo, todo es negociable. Ya, y por supuesto todo es negociable dependiendo de la propiedad, de los desarrollos anteriores que hay al, al proyecto mismo, dependiendo de la empresa, cuáles son sus deseos, porque hay empresas que quieren hacer proyectos que son confidenciales y obviamente en esos casos también requieren tener la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Entonces yo diría que este, es un tema, este tema, por supuesto que hay que trabajarlo en forma muy específica, no quiero decir que es algo simple pero tampoco es cierto de que las universidades, hay alguna ley que diga que todo lo que hacen tiene la propiedad, y bueno, eh, entonces nosotros siendo Universidad de Chile estatal estaríamos hace años contraviniendo esta ley, no es así. Eh, hay que distinguir la propiedad intelectual de las personas y la propiedad industrial, que son cosas distintas. Y del, también el caso de los estudiantes, el caso de los funcionarios, que son cosas distintas. Y, y lo segundo que quería mencionar, eh, es sobre la relación entre las universidades, y usted mencionó la política, yo diría, y la tarea legislativa. Yo pienso que aquí estamos un poquito más atrás y que se requieren más canales de comunicación, porque lo que yo observo trabajando en la universidad es que hay mucho deseo de poder contribuir en este ámbito y no se ven las vías de cómo hacerlo. ¿Ya? Y lo que usted me indica es que por, el, por la otra parte también hay deseo de que se establezca esta relación. Entonces, yo creo que esto es algo, algo a trabajar y, como digo, mo, mo voy a repetir aquí, seguramente lo que faltan son los canales. Gracias. Buenos días, Bartolomé Rodillo de Acti. Bueno, eh... Quiero dar las gracias por todo lo que han dicho en esta mesa, está muy alineado con las necesidades que nosotros vemos como industria que se requiere. Y quería comentar también que es importante que las disrupciones tecnológicas que hoy día estamos viviendo ya no son lineales, están son exponenciales, estamos tarde en la carrera probablemente. Entonces tenemos que ponerle foco a, a la, justamente a estas conversaciones, abran canales, abran vías, abran medios para poder seguir que, creciendo Y in, indudablemente la, la universidad, la empresa y el Estado tienen mucho que decir. También quería comentar brevemente que el ciclo de investigación, desarrollo e innovación, la, la primera parte y más de I +D, que es generar conocimiento es gastar dinero. Y, y ahí es donde se genera el problema, porque con el conocimiento si no tengo la capacidad de ejecutarlo y llevarlo a, eh, por ejemplo, lo que nos está mostrando aquí eh, Soji, que es un conocimiento plasmado en, en un servicio concreto que es capaz de generar valor en la economía, eh, no sirve, digamos. Entonces eh, esas son las, las problemáticas. Yo creo que hoy día en el mundo globalizado el conocimiento está lo que falta es cómo tomamos ese conocimiento y somos capaces, a partir de eso, generar valor. Esa, esa es la gran problemática que debiera empezar a abordar eh, Chile. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Bueno, eh, en mi caso yo vengo del de Consejo Futuro y lo primero que quisiera descatar, rescatar acá es la, la experiencia que está levantando esta mesa. Es eh, súper eh, valioso este espacio que se, que se genera y lo digo porque también dentro de, de otra experiencia que, digamos, hace un par de meses, entre la Biblioteca del Congreso y el Consejo Futuro, se estuvo trabajando en la elaboración de una propuesta nacional de eh, inteligencia artificial bien donde se unió a distintos actores del mundo académico del mundo de la empresa y un sinfín de otras autoridades que es lo mismo que estoy viendo acá entonces creo, creo que hay una potencialidad real de generar eh, propuestas tangibles como lo que ya está pasando en este ámbito que también está en relacionado eh, con el mundo de la robótica como la inteligencia artificial así que retomo de las palabras de considerar la biblioteca como un puente entre el conocimiento y los tomadores de decisión por otro lado en cuanto a lo que se ha conversado hoy día, a cómo finalmente la robótica se sitúa dentro de un ámbito productivo real para Chile, yo creo que es importante comenzar ya a, a plantearse la idea de generar una estrategia en, en cuanto a cuáles son las oportunidades reales y las potencialidades que tiene el país para poder alinearse con, con, con esta nueva área del conocimiento y de la aplicación. Porque, claro, hablábamos un poco, de, y, y el tema que siempre se la luz es, la fabricación, ¿cierto? Y que ya creo que se ha un poco ido eh, desarrollando acá con más facilidad, pero Chile, un país con 15 millones de habitantes, 17, la realidad es distinta a la de muchos otros países como lo puede ser China y, y, y Asia en general, eh, la interconectividad que tenemos, la capacidad de, de nuestros docentes, el sistema escolar y un sinfín de otras cosas, hacen que en realidad eh, la situación en la que podamos desarrollarnos este tipo de cosas a lo mejor es eh, eh, más disminuida entonces quizás primero como primer punto debemos ver de qué forma las estrategias que se han desarrollado en otros países como lo que es japón y en la mesa en la que estamos trabajando pudiera ser replicable en chile y desde ese punto de vista ver cuáles son los canales que se tienen que abrir ya, ya hablamos de cuál es el punto de, de, de conversación cierto entre la empresa y la y las universidades pero quizás a lo mejor eh, hay una, una pregunta que no, no nos hacemos muy, muchas veces y es el capital humano y, y capacitado que hay de fondo. O sea, muy bien aquí habla Octavio sobre las personas que están trabajando con él, estos jóvenes que han tenido la oportunidad de, de, de, de tener la experiencia ¿cierto? necesaria para aportar en emprendimientos como este, pero seamos sinceros, no es la realidad de todos los jóvenes del país. Son casos puntuales, creo que Rodrigo puede validar lo que digo en cuanto a cuáles son estos jóvenes finalmente que llegan a la universidad, incluso que son capaces de llegar a la universidad para residir ahí o un, un centro de educación superior para aportar en este tipo de emprendimiento. Entonces, también eh, son, son casos puntuales. Ahora, ¿por qué son casos puntuales? Porque finalmente hoy día el sistema escolar no está dirigido hacia eso. Y no solo el sistema escolar, sino que... También el, el, el sistema productivo del país no va hacia o, o no está orientado hacia la producción de nuevas tecnologías o de adoptar este tipo de nuevas tecnologías. Entonces, para ir un poco cerrando y, y, y entendiendo un poco más, eh, hace poquito estaba conversando antes de entrar a esta reunión con otro joven, se llama Andrés Berkovich, a lo mejor a algunos les puede sonar el, el nombre, él dirige una fundación que se llama Más tecnología y me enviaba un documento un poquito como del trabajo que él ha estado realizando también con Japón, con la Embajada de Japón, para un poco homologar lo que se ha hecho durante ya por más de 40 años en Japón con el, eh, denme un segundo buscar el nombre acá, el All Japan Micromousse Contest que por lo que me, me manifiesta acá la competencia robótica vigente más antigua y de mayor nivel en el mundo y que se realiza desde el año 1980. Y hay algo muy interesante que él pone acá que se los voy a leer porque en realidad vale la, la pena. Y es que para, él dice, eh, sin creadores no existe el emprendimiento, ergo se debe fomentar la creación y en paralelo dirigirla para que termine en innovación. Dice, para, for, para fomentar la proliferación de creadores robóticos debemos... Partir por acercar la robótica a la gente. Sin duda se va a hacer un plan a nivel escolar, pero es trabajo de las universidades lograr capitalizar esa alfabetización escolar para transformarla en un huerto de creadores tecnológicos e innovadores. De esta manera, los estudiantes pasarán de ser lectores de revistas de tecnología a ser creadores de tecnología de nivel universitario experto. Entonces, cuando mostraba ahí Octavio la, la máquina, cierto cortador de pasto y la revolución que se genera eso en el deporte, porque se habilita un nuevo espacio de desarrollo para las personas, es lo mismo finalmente que se debe hacer en este ámbito, creo yo, y es habilitar espacios para que más personas se integren a este ámbito de capacitación, porque todos sabemos que la robótica no es tan simple como eh, quizás jugar a la, a, a la pelota, porque tenemos que integrar conocimientos de electrónica, de computación, ¿cierto? de mecánica y un montón de otras cosas más. Y eso requiere experiencia, requiere tiempo, requiere espacio donde estos jóvenes se puedan entrenar. Y si no generamos el capital humano necesario, no van a poder llegar a tener 10 empresas como Soji. Y el espacio hoy de un día se está aumentando en la capacidad productiva del país. Son en los emprendimientos. Las grandes empresas hoy día, no todas, están adoptando la innovación y este tipo de, de, de tecnología. Entonces, a lo mejor una oportunidad real es seguir el ejemplo de emprendimientos como este, pero para eso necesitamos más personas capacitadas. Así que miraría un poco la experiencia que tiene Japón en este tipo de, de eventos que integran tanto el mundo empresarial, la universidad y el mundo escolar. Gracias. Yo quería comentarles una actividad que se a propósito de Japón que se hace el 15 y 16 de noviembre en Chile, que es la RoboOne, que es la competencia de robótica bípeda japonesa, que se hace, logramos tener la representación para Latinoamérica en un torneo latinoamericano que se, se va a hacer en Chile. Como les digo, este año, en el edificio Telefónica, están todos invitados a participar cordialmente y ser parte, y a visitar o apoyar de la forma que desean. Y está abierto a, no tiene límite de edad, cualquier persona puede participar y son robots vípeos que caminan y son competencias como de karate, de artes marciales ¿eh? y eh, la robótica vípea eh, nosotros estamos haciendo esta competencia a propósito de generar capacidades sobre todo para la industria de servicios, de robótica de servicios y estamos buscando tecnología para los exoesqueletos, para la rehabilitación, que eso nos va a permitir ese conocimiento en Chile y poder desarrollar más productos, soluciones a partir de eso, así que quería decirle eso darle la invitación a todos ustedes que robo guión al medio juanone.cl en la página web y bueno bienvenido a participar y un último comentario a, a propósito de la robótica de servicio y como que siempre como que vamos tarde en chile y estas estas actividades nos dejan ya nos empiezan a dejar al día hay un gran alivio para nosotros que estamos dedicados a estos temas y lo agradecemos profundamente tener esta mesa tan distinguida de tantas personas es un avance concreto y ya va en la cuarta, está excelente. No obstante, eh, cuando tengamos los robots acá en Chile, después los van a hackear, ¿ya? Y ya está pasando eso, entonces para que no nos pase lo mismo con este problema futuro, yo lo invito a que los robots también integremos a la ciberseguridad, que es lo que estamos pensando hoy día, dado que eh, una vez que tengamos los robots por todas partes, si son vulnerables, eh, no, sacan, no va a servir de nada, <risa> así que eh, desde ya hay que empezar a trabajar en esos temas eh, de manera integrada, estamos hablando de robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, es eh, un punto que yo lo invito, y eh, creo que es interesante integrarlo. Gracias Rodrigo, eh, de hecho eso nos da una idea como para pensar en una próxima sesión de la mesa y abordar ese punto en particular porque esto me acuerdo que la sesión pasada cuando hablamos de robótica y el impacto en la educación, habías mencionado también el tema de la ciberseguridad, pero me parece alineado un poco lo que comentaba Nicolás también del tema de la inteligencia artificial, tiene desafíos similares en ese ámbito. Eh, solo para finalizar la discusión y poder, eh, pasar al tema de las proyecciones, quería hacerle una pregunta a Octavio. Eh, tú hablaste de la proyección del mercado de la robótica de servicios pero me gustaría que, pudieses como eh, mencionarnos cómo ves la proyección en términos de eh, cómo va a permear la robótica de servicios en Chile y si tú ves que se, eh, si se están generando en, en tu empresa, tú bien lo contabas, que hay una reconversión de empleos, pero si tú ves esa reconversión de empleos en otros ámbitos de la robótica de servicios, en, que no solamente están en el, en el ámbito de la limpieza, sino que en otros aspectos, ¿cómo ves ese escenario? En Japón tienen un término, la singularidad robótica, cuando el costo de un robot sea igual o menor que la mano de obra. Cuando ocurre ese momento, esa industria es afectada enormemente y las empresas que tengan robótica tienen eh, la ventaja competitiva y crecen muy rápido y dominan la industria. ¿okay? Entonces nosotros todavía somos jóvenes en la industria de la limpieza, Empezamos con este nicho, hoy día prácticamente lo, lo dominamos porque somos el único que está limpiando vidrios con robots, en fin. Eh, pero una vez que la robótica entra con un costo menor, eh, por razones de eficiencia productiva, entonces absorbe la industria completa. Y quienes no tengan tecnología o robótica o la tecnología equivalente en costo, entonces quedan desplazadas. Eh, por lo tanto, capacitar a las personas, nosotros como política de empresa lo que hicimos es, debemos desarrollar robots que sean simples, simples de operar, tal que el costo o el tiempo de tomar a una persona, como Juan Iriarte, que les comentaba al principio, que hacía un trabajo de limpieza eh, descargándose. ¿Y cuánto, cuánto me toma él capacitarlo en, en estos nuevos robots? Bueno, nos toma una hora, porque hicimos los robots simples. Ahora, lo que es simple para operar es complejo de programar. Entonces, son muchos ingenieros que están atrás eh, haciendo simple para el usuario, complejo para los ingenieros. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer en, el, en, el, en nuestra industria es capacitar a las personas que, pues, que puedan ellos tener una mayor productividad. Una cosa que no le dije es que Juan tiene un ingreso mayor que el que tenía antes y trabaja menos horas. Entonces, ese es un beneficio adicional para él o para otras personas que se integren a empresas que utilizan robótica. Lo mismo pasa en la agricultura o cualquier otra empresa. O sea, la, la agricultura, que es mucho más relevante para Chile que limpiar vidrios, digamos, eh, cuando los robots, hoy día estos robots que toman eh, frutas, que cosechan, que hacen algún otro procedimiento de limpieza, de, de separación, en fin, bueno, cuando esos costos de esos robots sean igual o menor que la mano de obra, entonces esa industria va a proliferar enormemente y los costos de la fruta como producto terminado va a, a un, mejorar, a disminuir y vamos a consumir más entonces de esa industria y la industria entera va a crecer y se van a desarrollar un montón de trabajo alrededor, de mantención, de equipo, en fin, de tecnología, de lo que sea. Entonces, la pregunta es súper compleja. O sea, ¿cuál es el momento en que Chile? No sé, no sé, yo no puedo predecir eso. Hay demasiada tecnología, eh, incluso en mi industria no puedo predecir ni una cosa. Eh, en Japón, por ejemplo, se estima que en el 2023 el costo de limpieza va a ser igual o inferior que la... O sea, ya ocurrió en alguna... Eh, subnichos de la limpieza, por ejemplo, la robótica de hogar, de limpieza de mantención, como estos robots que uno ve acá. Estos robots hoy día cuestan menos que la persona que a uno le atiende. Entonces, las la nanas o, o las personas de ayuda de limpieza, en fin, eh, van a trabajar menos días en esa labor y quizás más días en otras cosas, como cuidado de los niños o, eh, o la limpieza que no llega a los robots, la limpieza en los lugares más difíciles. Entonces, hay una transformación de empleo. Hay una, hay un, cada robot que entra a un mercado genera eh, toda una otra industria alrededor por ejemplo las personas que, que, que hacen mantención, las personas que hacen análisis con los datos de esa industria por ejemplo nosotros que estamos trabajando en la industria de la limpieza de paneles solares bueno, eh, hoy día la limpieza tradicional es un ejército de personas que va a limpiar bueno, una vez que entremos a, robo, a la robótica no es solo la robótica o sea, la robótica va a ser este robot que limpia más un dron que lo toma y lo lleva al, al siguiente panel solar, ahora no solo son esas personas, sino que Veamos las personas detrás del escritorio, los que analizan los datos de los robots, los que eh, programan los, los próximos software. O sea, de, hay un libro muy bueno este de Harari de las 21 lecciones, él dice cada vez que en un ejército, el ejército de un país, eh, toma vigilancia con drones, bueno, disminuye el, el personal que hace esa investigación, ese espionaje, lo que sea. Pero aumenta mucho en las personas del back office que están analizando toda esa data en muchísimo mayor proporción a los empleos que quitaron de la vigilancia en sí. Entonces son otros empleos que requieren otras habilidades y que tenemos que ver cómo las capacitamos de la forma más simple posible. No sé si respondí a la pregunta porque no sé predecir el futuro. Muchas gracias, Octavio. Y nada no sé si hay algún otro comentario, sí, para poder cerrar esta parte. Sí. Muy brevemente complementando, es, es, es difícil predecir. En el área agrícola nosotros estuvimos profundizando en este tema que tú comentas de la singularidad robótica, que efectivamente los costos pueden ser menores a los de la mano de obra común y corriente humana, digamos, y además puede ser más eficiente en el sentido de que no solamente cuesta menos, sino que produce más en menos tiempo. Los robots de cosecha fueron nuestro objeto de estudio particular, en el área agro en diferentes tipos de producción desde frutas y pasamos por espárragos y más cosas raras y esa es la proyección que se ve incluso que la robot, o sea, el robot que es el que te puede solucionar esta parte de la cosecha es accesible también a pequeñas y medianas empresas porque no solamente tiene que ser comprado hay empresas que ofrecen servicio de arrendamiento y que en esta um, simpleza del robot la como la capacitación que le hacen a las personas, a los productores o a la gente que trabaja en el campo, es bastante simple. O sea, uno dice, sí, la persona que antes estaba preocupada de cortar tal fruto, ahora está preocupada de eh, velar porque los datos entren bien, que funcione bien y es más, más bien un supervisor. O el trabajo de back office, que puede ser la adaptación de ese robot a una cosecha distinta. Entonces, se va reemplazando. Yo coincido completamente con él y este es como el discurso más sociológico que se teme de que el robot desplaza al hombre en su funcionalidad, pero lo que estamos viendo al final es que está desplazando al hombre de los trabajos duros, de los que nadie quiere hacer. Y entonces lo que pasaría es ser esa persona que ahora tiene que agacharse 50 veces por minuto, por ejemplo, o cargar grandes pesos en el área más agrícola, bueno, que también es semejante al, al sector del aseo en este caso, estaría haciendo otro tipo de trabajo, pero ese trabajo va aislado al discurso que mencionas tú, que necesitamos gente que tenga las capacidades intelectuales también para poder leer datos adaptar tecnologías, etcétera. Entonces, adecuarse. Y para eso necesitamos educación. Entonces, si queremos avanzar en este reemplazo de trabajo forzoso, por trabajos más de inteligencia, por decirlo así, o de capacidades, tenemos que ir de la mano con ese perfil de capital humano que permita que esté, eh, para que no dependamos siempre de la simpleza del robot que otros programan, y nosotros no llega el robot simple, sino que nosotros podamos avanzar en esa creación. Y por ahí va la cosa un poco también en el área, agra, que nos, en el área agro que nosotros identificamos y fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, en relación a la realidad de la región de O'Higgins, que es la que particularmente nosotros observamos, cómo esta tecnología y esta robótica llega también al pequeño productor. Esa era una pregunta que siempre nos hacíamos, porque en Japón, digamos, la media de Producto Interno Bruto y la capacidad económica que tiene cada productor a las grandes empresas, tienen acceso financiero a poder tener la última tecnología de punta y a desarrollarla, por sobre todo, no solamente adquirirla. Pero acá teníamos la posibilidad de que a través de la universidad se pudieran dar estos traspasos, o sea, Empresas que desarrollen justo con la universidad en relación a la realidad regional en cada caso. Y ahí llegamos al pequeño productor y llegamos a sus problemas y vemos cómo reemplazamos esa fuerza de capital humano por una aplicación tecnológica sin dejar a la gente, digamos, en la nada, que es el problema, ¿no? ¿Qué que va a hacer esa persona con qué se va a ganar la vida? En, ahí está el paso, es donde estamos mirando. Um. Solo, o sea, primero el documento que lo acabo de, de conversar se los voy a compartir mediante a Sofía, que en realidad el compromiso que quedó de la última reunión. Y eh, aprovechando que hay gente acá de la SEC, si no me equivoco, sí, eh, un tema importante, y de hecho también me lo, me lo comentaba Andrés, es el asegurar que finalmente los nuevos emprendimientos se vayan potenciando de los beneficios que entrega la automatización. Entonces, cuando vemos la productividad que existe entre las grandes empresas, la mediana empresa y eh, los, las pymes, nos damos cuenta de que, finalmente, cuál es la diferencia ahí en cuanto a las utilidades que generan, eh, está relacionada con eh, las capacidades que tienen, cierto, la, la eficiencia con la que trabajan, eh, y eso es un factor que, como lo decían tú muy bien, eh, puede mejorar mucho la robótica. O sea, cuando metemos sistemas de automatización, elementos que incluso ya existen, como los que comentaba Octavio, que traen a Chile cierto, y los lo acondicionan a la realidad nacional, hacen que estas pequeñas empresas, pequeñas pymes de, digamos, cuatro personas, tres personas, generen eh, aumento en su productividad y con eso aumentan la, la utilidad y un montón de otras cosas que en la larga aportan al país y en lo corto a las personas que están ahí. En ese momento. Entonces, yo creo que sí que es importante que, si estamos desde aquí desde un espacio público, cierto, eh, instando a la autoridad a tomar carta en este asunto, que se generen políticas en, en pro de asegurar que cuando exista un recambio de personas, cierto, que existan nuevas tecnologías que ingresan a espacios que antes, o sea, que obviamente quedan deshabilitados para las personas, esas personas se puedan reconvertir y que hay una, una seguridad que se reconviertan, y quizás a lo mejor el propio emprendimiento debiese ser una, una vía de reconversión eh, natural, eh, si es que no está habilitada la vía de reconversión intelectual, que, que es la, la más difícil que encontramos acá por un, un asunto educativo. Eh, entonces ahí, bueno, hay muchos países, como lo comentan hace un rato, eh, aportaban la idea de, del impuesto, el impuesto de la reconversión a, a, en la robótica. Eh, eso, se me olvidó el otro punto, pero sería todo. Muchas gracias. Para ordenar aquí la discusión, Fernando, un segundo tú y después cerramos con la otra parte porque ya somos súper respetuosos de los horarios con los que los citamos. Hola, un comentario completamente general. Eh, me pongo el sombrero del de sector privado y en particular de una empresa que se dedica a robótica y me da, eh, bueno, por cierto, mucho gusto en... en, en encontrar el ámbito. Un rasgo característico de esta reunión mirado con este sombrero es el carácter generalista de la reunión. Es cuando uno trata de hacer síntesis, insisto, con un sombrero de una empresa relativamente pequeña que hace robótica y que está inmersa en los desafíos cotidianos que esa empresa está, se encuentra que cada uno de los capítulos de las avenidas que se exploran en esta reunión son relevantes, llámese propiedad intelectual, llámese los dilemas sociológicos sobre el impacto en el empleo, llámese los temas educativos asociados, el problema universidad-empresa, y cada uno de ellos abren un universo de asuntos. Eh, tal vez podría ser eh, útil el eh, construir eh, algo así como avenidas específicas, porque tengo la sensación de que es bastante difícil en, con esta tónica generalista el llegar hondo en cada una de esas avenidas. Eso es el, el siendo, estoy seguro, eh, consciente de que cada uno de estos factores influye. Eh, cuando intento pararme en uno de ellos, me encuentro con una cierta frustración obvia de que en, en reuniones de este carácter es muy difícil eh, profundizar. Por eso, a modo de sugerencia, tal vez tenga sentido en, en, en el, como parte del desarrollo de, o la evolución de estas reuniones el construir eventualmente algún asunto en donde uno pueda entrar con, con mayor hondura. Eso. Bueno, primero que todo, eh, un pequeño comentario de lo que acabas de mencionar. Eh, yo creo que la generalidad se da porque básicamente las leyes por lo general tienen que rendir para todos. Entonces siempre hay una seria tendencia a la generalidad cuando se trata de procesos legislativos. Entonces, si bien es cierto, hay que distinguir los procesos en específico. La idea es que esto sea más bien universal para efectos del de avance en nuestro país en la materia que discutimos ahora, creo yo, para hacer un aporte dentro de esa materia. Ahora, lo que yo iba a decir, que me iba a demorar 20 segundos, ya me pasé 5. Eh, primero es que desde la vereda del emprendimiento, una de las cosas que nosotros siempre hablamos es en la materia de la suerte. Pero, ¿cómo se define suerte? La suerte es la, el encuentro entre la oportunidad y la educación. Cuando esas dos cosas se encuentran, ahí hay suerte. Y creo que una forma de tener más oportunidades es generando mayor educación. Yo creo que ese es el camino para el cual podemos tender a generar procesos dentro de esta, de esta materia tan, tan sofisticada que es la robótica para algunos todavía, que puede hacerse perfectamente palpable. Y lo segundo, para quienes aún piensan, que creo que quedó absolutamente refutado con, con los argumentos y también con la presentación de Octavio, eh, para quienes piensan que todavía podemos competir con la tecnología, creo que hay algo en lo cual la tecnología nunca nos va a ganar, y es en ser mejores seres humanos. En eso somos los mejores, o por lo menos tenemos el potencial de ser los mejores. Y creo que eso podría ser un cierre a mi intervención. Gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes sus intervenciones. Y para pasar a la última parte de nuestra mesa, les queremos contar, en, junto con Rodrigo, ¿Cuáles son las proyecciones del tercer y cuarto trimestre de la mesa? Ya lo adelantó el diputado Corta al inicio. En, uh, tenemos como proyecto el desarrollo de un sitio web para la mesa de robótica que se convierta en un canal de información respecto a las diversas iniciativas, eh, instancias que se están desarrollando en la robótica en Chile. También converger un poco estas distintas miradas de los sectores que están aquí presentes en la mesa. Como todas las cosas que nosotros proponemos en la mesa, la idea es que esta construcción sea colaborativa. En ese sentido vamos a hacer un proceso de un mes para levantar ideas de parte de ustedes. Yo les voy a solicitar en ese sentido su colaboración. Les voy a plantear quizás algunos lineamientos que nosotros tenemos como pensado inicialmente. Claramente van a estar todo el material que hemos generado a propósito de la mesa, de términos de difusión. En estas sesiones se graban, por lo tanto están en disposición para el público y quien quiera las pueda revisar. Hacemos también minutos que se levantan. Hay informes que hemos generado como biblioteca del Congreso, pero ustedes también nos pueden retroalimentar con otros informes o documentos de, de otras instancias que también podrían estar presentes. Y dentro también de, esta, de este sitio web está la idea de levantar esta base de actores, esta base de datos de actores. Bueno. Nosotros ya avanzamos en eso, y tenemos como un primer en, uh, rastreo de esa base. La sesión anterior, en, uh, el, los chicos que estaban detrás del proyecto Edukitown e nos, nos contaban que ellos tenían un levantamiento inicial de información, eh, nosotros revisamos ese levantamiento, pero hicimos otro, otro trabajo de levantamiento de datos, y ahí le quiero pedir a Simón un segundo para que él nos cuente por qué él es el que está trabajando, haciendo su práctica en el programa, está haciendo el levantamiento de esta base inicial, y que nos cuente ese levantamiento. En sus carpetas ustedes pueden encontrar el resumen en uh, que tiene que ver con las conclusiones que hemos nosotros obtenido en función del levantamiento de estos actores. Nosotros les vamos a compartir la base para que la revisen y para que nos cuenten, porque asumimos que nos falta mucha gente, muchas empresas, muchas iniciativas en del mundo académico que no están ahí reflejadas, pero eh, de todas maneras nosotros ya tenemos una idea en preliminar. Simón. Buenas tardes, eh, Bueno, el, mi nombre es Simón, como ya dijo Sofía, eh, me dediqué a la realización de la base de datos como un trabajo inicial, una primera aproximación al ecosistema de la robótica en Chile eh, donde se identificaron en, eh, 79 organizaciones, instituciones o especialistas vinculados a la robótica en Chile desde eh, cualquiera de los seis lugares de pertenencia del ecosistema de la robótica en Chile que vinieron a ser empresas de robótica Empresas eh, que se benefician o aplican la robótica, organizaciones eh, gremiales, organizaciones sin fines de lucro, eh, la academia y el Estado, donde se identifican tanto su presencia, eh, si tienen o no especialistas vinculados en el tema y si existe eh, un, una forma de contacto de forma abierta eh, y expedita, o sea, correo electrónico o teléfono. Esto se realizó por búsqueda de, en línea, la revisión de, de informe de organismos especializados, la revisión de literatura especializada también y los sitios web de todos los todo lo organismos e instituciones a revisar eso si hay alguna duda no sé. Lo mismo, los invitamos a revisar el informe, después nosotros se los vamos a contrastar con la base de datos eh, nosotros llegamos a ciertas conclusiones relacionadas con el informe, uno de los aspectos que a nosotros nos parece clave también en la discusión es la inexistencia de organizaciones gremiales que agrupen a, la, a, a las empresas que están detrás de, de estas innovaciones en robótica. Si bien estuvo en algún momento la tiro presente como está standby, stand-by, tenemos ahí una carencia de representación gremial que de alguna manera pueda en, traer a esta mesa o cualquier discusión de política pública en la representación del de mayor grupo de personas implicadas en el sector. Yo también le decía a Octavio, en la, por ejemplo, empresas que están desarrollando, en, el, en, en este caso, en el ámbito de servicios, también poder con, en, considerar una representación gremial, porque aquí Juan Carlos también me puede, me puede dar la razón, es muy difícil poder conversar con individualidades, es imposible, uno no llega nunca a conversar con las individualidades y tampoco a sentarlas todas en la misma mesa. Entonces, siempre el, eh, como el requerimiento del Estado ya sea desde el Congreso o desde el Ejecutivo, es poder conversar con las asociaciones gremiales. Y para nosotros, dentro de este levantamiento, en, y a través de todas las sesiones de la mesa, para nosotros ha sido un gran desafío ver cómo incluir las distintas miradas sabiendo que no estamos incluyendo a todos, teniendo presente eso. Entonces, eso es algo que en realidad no nos corresponde a nosotros resolver, pero se los dejo sobre la mesa como para que... Ustedes también ahí le den una vuelta eh, y si tienen también algún tipo de como idea o sinergia sobre eso, también lo como conversar, de ver de qué forma nosotros eventualmente podríamos apoyar en una articulación o conexión con otros entidades en el fondo que apoyan la, la creación de estos de esto entes. Eh, eso por una parte. Eh, pero la otra es que también podamos hacer una revisión ustedes de este ecosistema, ver si efectivamente eh, estamos logrando a, a, a, en representarlo de la mejor manera posible e insistir nuevamente que esto es un trabajo co en colaborativo y que si no tenemos su feedback, difícilmente vamos a lograr a construir o acercarnos lo más posible a este ecosistema. Entonces, en términos generales, para el tercer y cuarto trimestre, la idea es tener, poder levantar este sitio web. Insisto, tenemos un mes como para recabar sus ideas. Eh, vamos a tratar de, desde lo las ideas más creativas a, a, o más complejas, a las más simples, ver cómo las podemos ir en, implementando. Y la base de datos que creo que va a ser una cosa muy importante para el sitio porque nos permite de alguna manera generar espacios para que se articulen los actores y para que también los actores se, sean visibles para los ciudadanos y para aquellas entidades, organismos que necesitan de repente visualizar quién está detrás de determinados proyectos en cada uno de los sectores y determinar también cuáles son los sectores que en este minuto están ya con ciertas ventajas competitivas, también permite, como decía Nicolás, en pensar en una articulación de una estrategia. Entonces, por eso es tan importante que le revisemos esta base y que la podamos construir de la mejor manera posible. Y ahora, en las parte de las proyecciones, también quiero dejar de nuevo a Rodrigo y Carla, que nos van a contar un, un, una actividad muy importante que va a organizar la Universidad O'Higgins, eh, para el cuarto trimestre y que también todos podríamos participar de una u otra manera. Bueno, primero mencionarles voy a verles brevemente dos temas para que tengan una idea general, alguno ya se mencionó, fue que hicimos una actividad parte de la Universidad en Japón, invitada por la Embajada de Tokio sobre innovación y robótica agrícola en Japón. Eso es un tema que quizás se puede poner funcionar en otra mesa más adelante. También mencionarles que en la Universidad estamos haciendo trabajos, talleres de robótica para profesores y, ni profesoras y niñas, tenemos un enfoque de género. Y les quiero mencionar en más detalle dos, dos eventos que estamos organizando para, de mayor escala, una de escuela de verano enfocada en posgrado y también un simposio de robótica Chile-Japón. Voy a mencionar en detalle ambos, ambos eventos. Pues el primero, una escuela de verano que está financiada por, en parte por la sociedad IEEE de robótica, que es una sociedad internacional. La estamos organizando junto con la Universidad de Chile, con el profesor Javier Rueda del Solar, desde la Universidad de O'Higgins también. El, esto va, va a ocurrir en, en diciembre de este año, entre el 9 y el 13, Ahí está la página web, se las puedo compartir después por email en detalle. Está financiada tanto por la Sociedad de la AAA de Robótica, la Universidad de Higgins y la AMTC, y está organizada por, por las dos instituciones que ya mencioné. Eh, tenemos cinco invitados internacionales, aquí están los nombres, los pueden ver después más detalles en la página. Y el foco de la, de la Escuela de Verano es eh, Deep Learning, Técnicas de Inteligencia Artificial Deep Learning para Robótica. Aquí están los, los nombres de los cuatro invitados, pero de los cinco invitados internacionales tenemos de la Universidad Tecnológica de, de Delft, de Australia, del Centro de Robótica de Australia, tenemos del MIT y también de la Universidad de, de Queensland en Australia, y finalmente del Imperial College de, de Londres. Eh, también tendremos algunos oradores nacionales que están, están siendo definidos. Es importante destacar que la participación de estudiantes universitarios es gratuita. Esperamos tener cerca de 200 participantes y también hay becas de viajes para extranjeros y, y, y estudiantes de, de, de lugares más lejanos de Chile. No sé si Javier quiere agregar algo. ¿tú, tú sí. También queríamos bueno, informar que esta segunda vez que organizamos este evento lo organizamos hace sí. unos 8 años, el, 2000, el 2002. Y eh, aquí quería entrar un poco más de detalle porque tiene que ver con esta mesa. Eh, Estamos organizando como Universidad de Higgins O'Higgins el primer simposio de robótica de campo. Esto será entre el 16 y 18 de diciembre en Rancagua. Están todos invitados a participar también. Este evento va a ser en el campus Rancagua de la universidad. También les voy a compartir por email el sitio web. Tenemos ya confirmados dos invitados internacionales desde Japón un profesor que trabaja en robótica en agricultura que aparte di, di, dirige el programa nacional de Japón sobre robótica agricultura en pesca y forestal y también tenemos un, un profesor el profesor Nagatani que trabaja en robótica para desastres naturales y reconstrucción, Son dos temas también importantes para Chile, en la agricultura y reconstrucción de desastres naturales. Un profesor es de la Universidad de Hokkaido y el otro es de la Universidad de Tokio. Tenemos también eh, invitados internacionales relacionados con robótica en viñas. Eh, de, no, eh, investigador de, de, del Centro de Robótica de Australia que nos va a hablar de, de lo que hacen ellos en agricultura y minería y también en robótica y agricultura de precisión. Tenemos cinco confirmados ya eh, presentadores nacionales de distintas universidades y centros de investigación. Y este es el programa tentativo. El, el, este simposio está realizado en tres días. El primer día está básicamente enfocado en robótica en agricultura. Y to, cada día vamos a cerrar con un panel de conversación. Entonces, para estos paneles queremos invitar a algunos miembros de la mesa a que se integren. Entonces, vamos a invitar a algunos miembros para la, para la mesa de agricultura, los que tengan relación con ella. El segundo día tenemos eh, un programa relacionado con minería, desastres naturales y rescate. El, el profesor de Japón va a presentar sobre robótico, sobre robot para toma de muestras en volcanes y para reconstrucción. También tenemos eh, algunos invitados nacionales y también estamos viendo invitación de empresas relacionadas con minería. Y el último día, el programa preliminar tiene que ver con, con una minada futuro de las plataformas robóticas en robótica de, de campo. Simplemente volver a insistir e invitarlos a participar en, el, en este simposio y también en particular a, a, tomar, a ser parte de, la, de las mesas de conversación que vamos a tener al final del día. Eh, finalmente, indicar las instituciones que están organizando este evento. Estamos en la Universidad, eh, estamos organizando junto con la Biblioteca del Congreso, vamos a tener ellos su participación y también el, el, este evento está cofinanciado por la Fundación Japón, que nos dan los fondos para traer a los profesores de, de Japón. Eh, estamos viendo invitar a, a uno o dos profesores más desde Japón, que no están confirmados. Y como ya mencioné, esperamos que la mesa también se integre y participe en esta, en esta actividad. Y finalmente también estamos viendo la participación de, del proyecto Para Explora, que yo dirijo en la región de O'Higgins, incluir algunas actividades para, para niños escolares. Y invitarlos a que nos colaboren con la difusión y la participación nuevamente en las mesas redondas. Yes. Sí. Eh, gracias, Rodrigo. porque ¿sí? agregar también que la participación es gratuita, es completamente abierta, esperamos tener al menos unas 200 personas en, en el simposio. Exactamente, yo quería profundizar en eso, como la dimensión del simposio, eh, gratuita, el auditorio tiene una capacidad de 220 personas aprox, así que esperamos llenar el auditorio los tres días. Les vamos a hacer llegar el programa completo con el detalle de quiénes presentan cada día, porque como vieron, hay alguna temática definida para cada día. O sea, no tienen que planificar tres días en Rancagua necesariamente, tal vez ver cuál es el día que más les interesa. Y el público objetivo, esto es interesante como el hincapié, no es solamente académico, o sea, por supuesto son profesores, pero mucha gente relacionada con la industria. Entonces queremos convocar a empresas chilenas, y japonesas y a toda la empresa interesada, a las personas, fundaciones, el mismo grupo del que estamos hablando, que es el que nos interesa como mesa, y todo, obviamente, que el ecosistema de educación que tiene que ver con esto, emprendedores, educación, universidad y así, investigadores. O sea, es bastante amplio para que no sea enfocado solamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación solamente pura y básica, sino que está tan relacionada a la robótica con la aplicación, que obviamente que tiene un contexto empresarial importante. Así que, en ese sentido, el punto de difusión es hacer un llamado a grupos lo más mixto posible que se interesen en robótica y, por supuesto, que lleguen a, a los intereses que tenemos en la mesa, que es la cooperación que tenemos también proyectada entre Chile y Japón, que es un poco más también el perfil, a pesar de que tenemos speakers nacionales y otros internacionales. Eh, y lo otro era que cuando les hagamos llegar el link con el programa y la información del simposio, ahí también hacemos el llamado a quienes quisieran participar, de estar más presente en términos participativos de estas mesas redondas que cierran. Yo creo que es un espacio importante también, donde nosotros con Rodrigo y Sofía vimos que la mesa es exactamente lo que estamos construyendo, este pool más especializado en robótica. Entonces el llamado tiene que quedar primero aquí en este grupo para ver si logramos tener entonces estos espacios que tal vez coinciden con la opinión de usted, que puedan ser más específicos en relación a cada día. Donde uno quiera profundizar en, el, en la avenida, donde uno tiene más conocimiento, puede darse exactamente así el espacio en el simposio y que tiene por supuesto esta apertura a mucho más público para que lleguemos y también eh, contentos de que sea en región <ríe> así que anímense a ir a visitarnos a Rancagua. Gracias. nuevamente este, este evento, el simposio, tiene un foco tanto académico como empresarial pero también queremos que venga gente relacionada con políticas públicas no es solamente empresarial, no es solamente académico queremos hacer una, una invitación amplia y generar una discusión y un espacio para para parte de lo que se ha discutido en esta mesa, que se requiere en Chile una discusión más, más abierta. Nicolás, tú querías hacerlo. Sí. Lo primero se me ocurre, o sea, aquí a lo mejor te desordena un poco el dinero, pero eh, de pronto aprovechar este espacio de la, del simposio, ¿cierto? Como para sesionar como mesa ya. <risa> yo te lo vengo, a tirar, claro, lo, lo vengo a tirar encima de la mesa y lo otro es más que nada una recomendación y esto ya lo, lo hablo como eh, miembro de, del Congreso Futuro eh, la, la cuota de género en cuanto a los expositores eh, yo creo que es importante desde el punto de vista más bien para el espacio que va a haber la escuela de, la escuela de verano y que hay un espacio ahí que tienen cinco expositores nacionales que aún no confirman Sugeriría de que se integraran más mujeres en el, en el panel por el punto de vista de que quienes participan de este espacio o el público objetivo son estudiantes. También queremos de que exista equidad en cuanto a, a que las mujeres también pueden participar en este espacio como lo es la robótica. Entonces es un punto que nosotros siempre estamos rescatando en el Congreso Futuro de poder equiparar la cancha en los temas de ciencia y género. Eso. Bueno, Nicolás, que hagas esa mención tú y no tenga que ser yo la que la... haga, Porque generalmente, claro, cuando la hacemos las mujeres, como que suena en... como que uno está demasiado como gremio, pero si la haces tú y con una recomendación de Congreso futuro, sí, me parece súper interesante y es un desafío también que nos ha ocurrido aquí en la mesa. En... Nos ha sido súper difícil poder levantar como nombre, bueno, en esta mesa también está invitada Belén Guede, que había participado con nosotros en la mesa anterior, pero no pudo venir en esta oportunidad, pero también dejó abierto también la posibilidad que ustedes nos mencionen, que en sí hay algunos otros referentes, Camila, si nos puedes contar, en que podamos invitar con este desafío que supone que tenemos que tratar de congregar a través de individualidades a la mayor cantidad de voces posibles que reúnan esas individualidades. Entonces, eh, también se los planteo, siempre tratamos de que la mesa tenga esta representación, pero no nos ha sido fácil, Nicolás. Entonces, me imagino que es el mismo desafío que le pasa a, a la universidad, pero um, se puede. En, como resumen general, entonces, en lo que hemos hecho el día de hoy, en, tuvimos entonces la bienvenida del diputado Isaac y de la Universidad de O'Higgins para la mesa. Tenemos una proyección interesante y ojalá generar un lazo más profundo con Congreso Futuro para ver de qué forma se generan sinergias con las cosas que ellos ya están haciendo y con el objetivo tanto de que la mesa tenga esta mirada de largo plazo. Nosotros, en, ustedes bien lo saben, a través de las otras sesiones, tenemos como gran objetivo generar este borrador en, de política pública para poder presentarlo a la Comisión del Futuro, que creemos que es el ente del Congreso que tiene que canalizar esta, estas instancias. Entonces vamos en camino de eso, esperamos el próximo año generar esto en función de todas estas como, conversaciones y sinergias que hemos tenido en estas sesiones. El simposio va a ser un buen hito frente a, a aquello sobre todo en términos de la cooperación internacional y la cooperación en que se dan todos los ámbitos que mencionó Carla respecto al público objetivo. En, vimos la revisión de la situación de la robótica de servicios en Japón en términos generales y la aplicación práctica en Chile a través del ejemplo de Osoji que le agradecemos mucho Octavio por haber participado y habernos contado lo que hace su empresa, es una empresa chilena que realiza en el fondo una alianza con Japón para desarrollar esta tecnología en, y eso creemos que es un modelo súper interesante irreplicable y que hace mucho sentido. Sin embargo, entendemos que hay una serie de en, dificultades que están asociadas a lo que ya hemos mencionado y la mesa pasada se mencionó mucho, que tiene que ver con en, cómo generamos capital humano avanzado que efectivamente pueda en, trabajar en el desarrollo de, de este tipo de iniciativas empresariales o de diversos tipos. Después generamos esta discusión, yo recabé las opiniones de ustedes, las voy a levantar, las voy a compartir. Si ustedes tienen, si después quieren complementar en esas mismas opiniones, lo pueden hacer para que después el documento en, tenga más profundidad el análisis. Y en cuanto a las proyecciones, los que les mencionaba nuevamente, el tema del sitio web, de la base de datos, de las actividades que se va a realizar la Universidad de O'Higgins. Insistentemente les repito, si no tenemos colaboración de su parte, feedback, nosotros no lo podemos hacer todo. nosotros como congreso y desde la biblioteca del congreso podemos articular las iniciativas, los actores, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer porque no es parte de nuestro giro y para eso requerimos el apoyo de usted. Entonces, ya que estamos casi a la hora, no sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Entonces, creo que sería una muy buena idea, no sé si les parece, poder hacer la próxima sesión aprovechando el contexto del simposio. No sé si en Rancagua o aquí en Santiago ahí vemos cómo es, lo, en términos operativos, qué es lo que resulta mejor para todos. Pero creo que puede ser una muy buena instancia, en, quizás, no sé, estoy aquí, ya estoy hablando en voz alta, de quizás a ver si podemos en una de esas, si está en el contexto, en tener algún tipo de interacción con alguno de los profesores, eventualmente japoneses, que está para poder generar una conversación quizás más específica. Ahí, rescatando tu punto, Fernando, de algún tema en particular, en aprovechando la venida de estos profesores, creo que podría ser una muy buena instancia también para generar una mesa diferente en ese ámbito. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y estamos comunicándonos como siempre. Un aplauso.